No, bien, conmocionados con esta noticia de último momento, una palabra que podría cambiarlo todo. ¿Qué, qué es lo que usted eh, dice, doctora Méndola? No, eh, nosotros lo, obviamente lo hemos advertido, lo hemos señalado, creo que ya eh, desde ayer, con Fernando hemos hecho alguna apreciación al respecto. A nosotros nos parece que efectivamente, y de acuerdo a cómo sigue el fallo, y, eh, se trata de, de un error... Eh, material, pero eh, en el fuero íntimo creemos que para el tribunal eran partícipes primarios y que a último momento han decidido cambiar esa, ah, ese ah, grado ah, de participación fuerte, fuerte lo que dice, a, a partícipes secundarios eh, y, y de hecho, si ustedes se fijan eh, en cuál es eh, digamos, independientemente si fuera primario o secundario ¿cuál, cuál es la participación que a estos tres le, le atribuye el tribunal? está hablando de que si bien no tienen acreditado que le, pegó, que le pegaron a Fernando tienen por acreditado que eh, le pegaron a los amigos para evitar que los amigos pudieran eh, defenderlo. Sí. defenderlo y evitaban con que cual, evitaban que los otros eh, eh, los amigos de Fernando pudieran ir a, a, a su ayuda bueno, por lo tanto por eso. con lo cual ese grado de participación a nuestro entender es más propio del partícipe primario que el del secundario eh, justamente eh, entonces nosotros lo que vamos a hacer obviamente esta va a ser una de las uno de los agravios que vamos a invocar en el recurso de casación que ya empezamos a elaborar y, y desde ya, eh, ya em, eh, lo hemos manifestado, ni bien conocimos el fallo, no estamos eh, de acuerdo con este grado de participación secundaria. Sí. Y en función de, de lo que el mismo tribunal en, da por acreditado, porque ya una cosa es que no den por acreditado que le hayan pegado a Fernando, sí. que también es discutible, ¿no es cierto? Porque para nosotros hay prueba suficiente para esto. Pero independientemente de esto... El grado de participación que le acuerdan a estos tres eh, eh, hoy condenados eh, es de carácter primario, porque la, eh, el hecho de impedir que Fernando reciba un auxilio, que eh, son las palabras que, que tiene el tribunal eh, en las primeras fojas de, de su fallo, eh, claramente eh, eh, conlleva una participación primaria y, y sobre eso hay un montón de fallos del Tribunal de Casación que ya han sido... Eh, materia de, de, sí. de análisis, incluso en nuestros alegatos hemos citado algunos de ellos, eh, donde ya el Tribunal de Casación sí. eh, se ha expuesto y ha elevado ha elevado sí. en reiteradas oportunidades este grado de participación. De Doctora Mendola. Eh, ahora saliendo un poquitito del tecnicismo que a, a ver en este caso es fundamental porque es una palabra que lo cambia todo me gustaría eh, este, preguntarle por los papás de Fernando Baez Sosa eh, que, que, que cómo reciben esta noticia de que los otros tres eh, también podrían llegar a, eh, a convertirse ¿no? en prisioneros perpetuos tal cual como, como lo indicaría eh, si, si arreglan esto esta palabra claro. en el fallo Bueno, a ver eh, lo importante de este fallo sí. lo importante de este fallo es que a ellos dos a Silvino y a Graciela sí. les trajo par. Sí, sí, les sí trajo claro, par claro que sí. eso lo han expresado en el día de ayer incluso se le preguntó qué pasa con estos tres que fueron condenados a 15 años obviamente en un momento en que todavía no habíamos analizado eh, el fallo Claro. Eh, ellos eh, saben que a nuestro criterio o sea, eh, ellos siendo eh, nosotros sus representantes, saben que a nuestro criterio correspondían ocho perpetua. Entonces, independientemente de eso, obviamente están conformes sí. desde el punto de vista de que hubo condenas. Claro. Sí, sí, ayer, todos... ayer a la noche fue la primera vez, creo que en todos estos años, en que la vi esbozar una mínima sonrisa a Graciela. Eh, de alguna manera un poquito aliviada, ¿no? tanta tragedia. tengo ¿Sí, que sumar, doctora Méndola que el temor siempre creo que también lo debe tener Graciela y Silvino es que empieza un, un camino de distintas instancias judiciales donde entre las idas y vueltas apelaciones, estos tecnicismos que son tan fastidiosos para quienes no conocemos el lenguaje lego de la materia termina en algún momento la parte defensora de los rugbyers invalidando parte de la condena, Trayendo todo este suspiro que han tenido de justicia los padres de Fernando Báez Sosa ¿Hay posibilidades de que estas tres personas cumplan la misma condena que los otros cinco? ¿O que la defensa de ellos pueda hacer algo para bajarles la pena? Mire, obviamente la defensa va a recurrir el fallo porque eh, se trata de una condena Y está bien que así lo haga Está bien que se habilite la instancia del Tribunal de Casación para que revise el fallo como corresponde y tener un doble conforme, pero eh, las probabilidades, ya le digo, son mucho más amplias en el sentido de que los tres que están condenados a 15 años eh, reciban la misma pena que el resto. Bien, una pregunta. Eh, eh, una aclaración teniendo en cuenta lo que está diciendo Fabián. Eh, lo que dice el doctor Améndola básicamente es el fallo en todo momento funda como que fueron partícipes necesarios. Finalmente la parte resolutiva parece que se cambia. porque claro. Estos tres de los que estamos hablando, Lucas pertosi Blas y Ayrton eh, son ni más ni menos que Lucas pertosi el que dijo caducó. Filmó, dejó el teléfono y fue a pegarle a Fernando. Blas Sinali el que tenía... Eh, Fernando ADN en sus uñas. ¿no? Exactamente. Sí. Y hay Tom Violás quien da la voz de ahora que para que lo vayan a para que le vayan a pegar a Fernando y quien lo quita sí. de la escena directamente a Tomás de Alessandro. Sí, sí, con sí. esa participación y con esos argumentos, in innegablemente se tratan de partícipes necesarios, por lo menos a mi criterio, coincidente con el del de doctor. Pero Alena. tiene sentido lo que dice el doctor. Digo, Tenían una idea y evidentemente la cambiaron y no... No sé, vos decís que, hubiera... que el tribunal tenía una idea no, y al final lo cambiaron, pero bueno, entonces, en búsqueda de lo que el... A no, ver, no, no sentido. escrito entonces, a ver, ¿lo escribieron antes y después cambiaron de opinión no, o sea, lo y, dejaron, me... y lo dejaron mal escrito? como un acto Es fascido. una vergüenza. ¿O hubo un cambio, de, un cambio de decisión a último momento. ¿Qué dice Améndola? ¿Por qué este error? Mire, eh, para mí... Eh, fíjense que fueron a una participación secundaria que nunca fueron imputados por una participación secundaria. Siempre la participación fue primaria. Es decir, eh, nosotros en el juicio elevamos al el grado de coautores a todos los intervinientes, sí. pero nunca habían llegado eh, ellos a, a tener una, un beneficio, beneficio, entre comillas, ¿no? sí. de, de ser considerados partícipes secundarios. Bueno, eh, en. Nosotros, yo personalmente, yo creo que si, que ha pesado en el ánimo del tribunal, primero la gran cantidad de, de condenas a perpetua que tenía que eh, imponer, que no es obviamente no es habitual, sí. y en segundo término, la edad fundamentalmente de los... De los acusados, culpables. de los acusados, sí. sí. Yo, yo, soy, yo soy de la convicción de que si hubieran sido ocho personas de 40 años, los hubieran condenado sin ningún tipo de miramiento a la pena de prisión perpetua, porque los hechos así lo marcan, no porque... Eh, eh, porque seamos caprichosos en, en este pedido, sino porque justamente está, nosotros estamos convencidos de que el hecho es, como dijo el tribunal, aun, con algunas modificaciones, para nosotros el plan sí. no, no, no se modifica en el momento que Fernando cae claro, al suelo. Claro, ¿Qué? claro, además son tan, tan jóvenes, tal cual, apenas eh, salían de la adolescencia, Ay, algunos no, algunos tenían 18 años al momento... De, de, de la pelea este, del asesinato, corrijo como también tenía 18 años Fernando Baez, o sea, Ahí, sí Lucas no Sí, doctora fue. Méndola, yo brevemente quería saber para tanta gente que ha empatizado con Graciela y Silvino, cómo fue la vuelta a casa si ya volvieron para Buenos Aires si están, eh, por supuesto que no, no digo volviendo a la normalidad porque todavía estarán revolucionados, pero cómo están ellos hoy para toda esa gente que quiere saber y que lo siguió durante todo este tiempo Y ellos se están volviendo eh, a su vida eh, habitual. Obviamente, yo lo que rescato pues, fundamentalmente de este fallo es eso, es que le, les, les pudo dar cierta tranquilidad. Ustedes eh, tienen que recordar lo que dijo Graciela ayer, de que empieza a pensar en dejar volar a Fernando. O sea, eh, en dejar, sí. empezar a soltar eh, eh, eso ese apego que tenía con las cosas materiales que pertenecían fue automático, a Fernando, eh. fue difícil, eh. Fue automático, Ay, fue lo Dios primero sant. que dijo después de, cuando salió, o sea, automáticamente el alivio, <risa> algo de alivio llegó. Sí. Eh, fíjate sí. lo importante que es lo que está diciendo el doctor.